Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mi nombre es y en esta ocasión nos traemos un pequeño vídeo, vídeo comentario. No es un análisis como tal, sino simplemente eh, me apetecía comentar un poquillo por encima que es este short hike eh, que en castellano lo han traducido como una caminata corta, decir, una una excursión corta, una pequeña excursión, una pequeña caminata, bueno, a hike. Vale, este juego es un poco curioso porque yo lo conocí gracias a los chicos de, de Switchcast, un podcast sobre, sobre videojuegos de, de la Switch, y lo comentaron que estaba muy bien, bueno, tenía sus cosillas, evidentemente, pero era súper tranquilo, plan, pues un poco rolloce, ¿no? Y me la puntan a mí, está deseados de, de Steam, y esta mañana eh, revisando, por, porque sí, porque quería ver qué tenía, revisando los juegos del, del bundle de Ichi o sobre Black Lives Matter, no ¿vale? me acuerdo exactamente el nombre, no es Black Lives Matter, pero bueno, es el bundle que sacaron para, para luchar en contra el racismo. Resulta que de casualidad me lo he encontrado ahí y he dicho, pues mira, esto que me ahorro en Steam y encima pues puedo probarlo. Vale, el juego es muy corto. vale Lo de Assault Hike es muy literal. De hecho es tan corto que, bueno, no bueno, voy a empezar la partida. Eh... Es tan corto que te lo, Haciendo el vídeo y. estirándolo de más de lo que pretendía. Perdón, haciendo el video, No os no he explicado. Perdón. Este es el segundo vídeo que voy a grabar sobre este juego. Porque en el primero, el OBS me lo ha jugado. Y me ha grabado toda la pantalla en negro. ¿Vale? No me he dado cuenta del problema. Y ya después de haberme hecho un vídeo entero con el juego. Que me lo he pasado, pues. Pues. Eh, me he dado cuenta de que la pantalla estaba en negro. Bueno, en caso. Es un segundo vídeo que, como me ha gustado tanto el juego, y a pesar de ser tan cortito, que está muy bien, eh, de hecho, pues le voy a hacer un pequeño vídeo video comentario sobre, sobre el juego, un, gran rollo, pues, un pequeño homenaje, porque la, la experiencia ha sido tan tan tan bonita, me ha gustado tanto, ¿vale? Que, que creo que merece la pena darle un pequeño, un poquito, un poco de voz, ¿no? De, no voy a decir publicidad, no, no voy a ser tan pretencioso. Pero sí que bueno, que la gente de la comunidad de Linux por lo menos, pueda, pueda conocer Vale, y el juego de lo que se trata es que somos esta... talón ¿Es un pajar? ¿Vale? Que eh, está en una especie de resort, en una isla paradisiaca, rollo no haciendo nada. No, no hay mucha historia por detrás, eh no, tampoco te ponen background así muy grande. Y resulta que queremos hacer una llamada telefónica, y esto es una cosa que la gente de la nueva generación no conocerá. Pero los más viejos del hogar sabremos... Antes, si querías cobertura para el móvil, te tenías que ir a la zona más alta de tu pueblo, tu ciudad, o lo que fuera, porque no había cobertura en todos los sitios. Entonces, esta, eh, la misión es que tenemos que ir a la zona, al punto más alto de la de la, de la isla, para poder hacer una llamada telefónica. Para ello, eh, pues nada, eh, tenemos eh, tenemos que subir. Pero lo que pasa es que para poder llegar a ciertas zonas que van a estar tan, tan lejos, tenemos que coger... Esas plumas amarillas que veis abajo la, a la izquierda, ¿vale? Para que pueda llegar a las zonas donde no hace, ¿vale? Porque si subes, ¿veis cómo se va consumiendo? Bueno, si, si os fijáis, intentar escalar otra pared, ¿vale? Va consumiéndose las plumas, pues para intentar intentar llegar a ciertas zonas. Sin las plumas directamente no puedes acceder. Vale. El, el juego va un poquito de, de eso, de que tienes que ir recolectando las plumas amarillas para poder llegar hasta esta parte. En sí, como tal, no hay mucho. La mecánica es más sencilla que el mecanismo de un chupete, que no tiene grandes misterios, pero es toda una experiencia. A mí me ha parecido una experiencia que yo la quiero calificar como entrañable. No es la novena más de bella del mundo, no nos, no, no nos podemos flipar con este juego y decir, que es una obra maestra que eh, ha pasado desapercibida. Es un juego muy. que no pretende, no pretende. Yo creo que no pretende nada más allá de, de que el jugador está pues una hora, no creo que llegue incluso una hora si vas a toque. Pero que pasa un rato un a rato gusto, pues como os comentaba, un poco zen, ¿no? El que estés tranquilo, por ejemplo, volar es súper agradable, la música encaja muy bien. Cuando estás, depende de la zona, pues la, la música eh, te anima, estás tranquilamente. Realmente cumplir las tareas para conseguir las plumas, pues es sí, que yo realmente. Tengo cinco. Por una de paja, otra te la encuentras. Creo que ahí la segunda también la hay, o sea, de las cinco, dos si he pagado, no estoy seguro. Una me la han dado haciendo la prueba y la otra no tengo ni idea. ¿Cuántas he contado? No, sí. Bueno, en caso. Eh, te mandan a hacer tareas como pues. Te eh, dicen que puedes encontrar cosas eh, de tesoros en la playa, no estoy muy seguro de. O sea, no, no, no he buscado en la playa, realmente no hace falta completar todas las tareas. Eh, la cámara es una castaña la, que, o sea, si, esto es todo lo que va hablando el, con el stick de la cámara ¿vale? y en cuanto sueltas vuelve a la posicionar la, la cámara es una castaña y, y sin más, o sea, mecánicamente hablando no tiene, no tiene nada es muy sencillo, es muy simple ¿no? a, a es muy sencillo es muy es muy simple pero yo tengo que reconocerle me ha encantado, me ha parecido un juego. ¿Este que me tampa. Bueno. Eh. Uh -huh. quiero, quiero, quiero hacer un juego de partida rápida. A. A Palocesto. Bueno, no me acuerdo. Un juego que es una especie de. Ay, no me sale ahora el nombre. El voleibol es voleibol, voleibol este que se juega, eh, o sea, es una especie de pista de voleibol donde lo que no más el nombre. Tenemos en España, por ejemplo, hemos ganado una medalla de oro con este con este deporte en el que tienes que pasar una, cosa, una especie de pelota que tampoco es pelota con dos palas que son muy largas y muy estrechas. En el, no me acuerdo el nombre. Perdón. Bueno, el caso es que hay un, un juego, un mini de de, de eso por aquí, bueno le das con un palo al balón y encima es una pelota de playa súper gorda eso pero es muy grososo a mí yo he un rato ahí todo el al, al juego de y sin más que eh, quería traer este vídeo al, al canal porque como os comentaba eh, me he grabado, he grabado toda la partida y el juego es muy corto, no, no dura mucho y me ha sido bastante mal que no se haya gra grabado nada y que se haya perdido y creo que el juego es tan entrañable y tan. No sé, tiene una experiencia tan bonita que yo quiero que se conozca. Luego, si es la Lo recomiendo sobre todo a aquellos que seáis padres, madres, que, que tengáis niños pequeñitos. Aquí no se puede morir, es el pájaro, nada y todo, no, no se va a agarrar. Esto, esto simplemente es para avanzar, es imposible liarla. O sea, es muy bonito y suena muy bien, es entrañable. Y pasan cosas. Bien. Y ¿Cómo? Oh, no. Pues muy bien. Pues ahora que por otro, no sé. Y, y es un juego que me estoy volviendo a enganchar súper tontamente. Y no, no puede ser, porque estás tranquilamente aquí al estudio, haciendo nada, no tienes prisa, nada te urge. Estás tranquilamente a tu lugar Es un sábado a la tarde que no tienes, que no tienes nada de prisa. Y dices, mira, pues vaya a paseo a pasear. Pues mira, al punto de vista". me voy a volver Me Y está, pues está está. tenido Curioso, para jugar con niños o para echarte un rato, una hora... Mmm, sinceramente, mmm, digo una hora, porque puede ser media. media igual es un pelín corto, aunque vayas a piñón, Más dura una hora, no creo que se dure. Eh, Jugarlo. Está bien. Vale, es un poquito... O sea, de estos juegos cortos, iba a decir Too de Mundo, no es como Too porque Too sí que tiene mensaje y Tú sí que es una experiencia de otro nivel, ¿no? Es más una historia y tal, aquí simplemente, pues... pasar. Y nada, esto es lo que os quería... esto es lo que os quería traer, eh, a Assault Hike, un juego que si tenéis el bundle de Battle of ya lo tenéis. Si no, no sé cuánto vale, pero bueno, nos va a mucho, no me va a ver, no me va a pagar euros por esto, pero si lo tenéis, o sale un descuento, o, o... lo veis por, yo no sé, un par de euros. Para, no voy a traducirlo así... No sé, me da a comer, por el mundo. Para un par de euros, para echar con unos chavales, no pues sé, media hora, una hora, no está mal. Y se si lo tienes, sin duda. O sea, aunque si lo tienes si no tienes niños, te merece la pena. Porque yo te, te tiro así con el y este. A volar por el mundo. Eh, y yo soy súper feliz. Me parece una cosa tan relajante y tan tranquilizadora que, que, que, que, que me encanta. Y nada, eh, lo dicho, jugandolinos.com, Pasaros por la web. Donde tenemos el, los enlaces a las diferentes comunidades. Y disfrutar a Sonai, que realmente es súper bonito. Chao!